la adversidad y la incertidumbre, estando siempre muy atentos a aquello que nos pueda pasar, intentando evitar el daño que la realidad o los otros nos puedan infligir. Pero, ¿y si el peligro más real y radical no proviniera de lo que nos pasa, sino que viniera de nuestras acciones y nuestras decisiones, que son lo que al final nos acaban definiendo? Si nosotros vamos andando al borde de un precipicio, podemos tener miedo a caer. Pero hay una realidad más oscura y profunda que a veces queremos ignorar, y es que nada hay que nos impida podernos tirar al vacío. Y de ese conocimiento surge una profunda angustia existencial. ¿De qué nos debemos de preocupar? ¿De aquello que nos pasa o de nuestras acciones y elecciones? Para comprender este punto de vista recurrimos a la filosofía del existencialismo francés. Filosofía desarrollada en el siglo XX por Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir o Albert Camus. Y esta filosofía es una reacción ante las atrocidades que se observan en las guerras mundiales, el holocausto nazi, o el clima de inseguridad y de angustia que genera la situación posterior, dominada por la Guerra Fría. El existencialismo francés se enmarca dentro de esa corriente de crítica o eh, puesta en cuestión de los valores ilustrados. Y el punto central de reflexión de su filosofía es la reflexión sobre el sentido de la existencia humana. Si en el medievo había sido fijado en la fe o en Dios, o en la modernidad había tenido como sustento a la razón, en esta época contemporánea lo que predomina es el nihilismo, es decir, la nada. ¿Cuál es la posición que ellos defienden? La absurdidad de la existencia. ¿Por qué? Porque descubren que la existencia es absurda y contingente. Es decir, existimos, pero no hay ninguna necesidad en ese hecho de existir. Dicen ellos, somos seres arrojados al mundo. Que no hemos elegido haber nacido, que no hemos elegido existir, pero que nos vemos obligados a elegir. Y nos vemos, a elegir, eh, nos vemos obligados a elegir en un marco en el que no hay referencias de carácter objetivo trascendente. Es decir... Cuando hablamos del nihilismo o de la nada, quiere decir que no hay valores a los que nos podamos agarrar para intentar definir y encontrar un sentido a la propia existencia humana. El existencialismo francés considera que el ser humano, a diferencia de otros seres de la naturaleza, como los animales o las plantas, es el único ser en el que la existencia precede la esencia. ¿Qué significa eso? Que el ser humano primero existe, es arrojado al mundo, y en el ir viviendo se va definiendo cómo, a través de sus acciones y de sus elecciones. Es cierto que al nacer ya tenemos una serie de condicionantes y limitaciones, tanto biológicos como culturales o sociales, poseemos un cuerpo, una carga genética, recibimos una educación, nos desarrollamos y crecemos en un contexto cultural y social, pero siempre dependerá en último extremo de nosotros mismos el uso y el sentido que le demos a ese conjunto de influencias. No existe un orden objetivo o trascendente de valores. Por lo tanto, el fundamento último de los valores somos nosotros mismos, cada uno de nosotros mismos. Y estamos solos ante esa elección. Por lo tanto, nosotros somos los que decidimos qué hacemos, cuál es el sentido que otorgamos a nuestra existencia o cómo queremos ser. ¿Significa esto? Términos de Sartre, que estamos condenados a ser libres esa radical libertad nos inocula una fuerte y profunda angustia existencial. Leemos un texto de el existencialismo es un humanismo de Jean-Paul Sartre. Dostoyevski escribe: si Dios existiera todo estaría permitido. Este es el punto de partida del existencialismo. En efecto, todo está permitido si Dios no existe y, en consecuencia, el hombre está abandonado porque no encuentra, ni en sí, ni fuera de sí, una posibilidad de aferrarse. No encuentra, ante todo, excusas. Si, en efecto, la existencia precede a la esencia, no se podrá jamás explicar la referencia a una naturaleza humana dada y fija. Dicho de otro modo, no hay determinismo. El hombre es libre, el hombre es libertad. Si, por otra parte, Dios no existe... No encontramos frente a nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra conducta. Así no tenemos, ni detrás ni delante de nosotros, en el dominio luminoso de los valores, justificaciones o excusas. Estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo y, sin embargo, por otro lado, libre porque una vez arrojada al mundo es responsable de todo lo que hace. El existencialista no cree en el poder de la pasión. No pensará nunca que una bella pasión es un torrente devastador que conduce fatalmente al hombre a ciertos actos y que por consecuencia es una excusa. Piensa que el hombre es responsable de su pasión. La libertad radical de la que disponemos genera angustia existencial en los ámbitos el individual, puesto que de nosotros depende aquello que va a ser nuestra propia vida, en eso tenemos una responsabilidad total, pero también en el ámbito social, puesto que con nuestras acciones y decisiones también somos responsables, en la medida en la que mostramos a los otros, lo que nosotros pensamos que debería de ser la conducta de todo el mundo. Es decir, en el último extremo también somos legisladores de lo que sería la ética colectiva a través de nuestras acciones y decisiones. Además del sentimiento de angustia, hay un desentimiento de amparo, puesto que estamos siempre solos ante estas elecciones. Y estas elecciones son siempre personales, inevitables e intransferibles. Incluso cuando cogemos y decimos, pues en vez de elegir nos dejamos llevar por lo que digan los demás, estamos eligiendo. Elegimos no elegir. Hay una forma de evitar la responsabilidad y la angustia, que es decir... ...que la culpa de lo que hacemos eh, la tienen otros. Ya podemos acusar o hacer responsables... ¿A quién? A nuestro propio carácter... ...a que somos así no lo podemos evitar... ...a las circunstancias, a los demás... Eso es lo que Sartre denomina la mala fe. Y nos hemos de preguntar... ¿A qué hemos de temer más? ¿A la adversidad y la incertidumbre? ¿O a nuestra mala fe o la mala fe de los demás?